Sí, me acuerdo de esa mudanza, además fue muy curiosa, ¿no? Ese, es que era todo muy real, eh, todo en pandemia, acabábamos de volver a la presencialidad y de repente esa mudanza eh, con Cajas, con Javi, con, con Fran, eh, que además sí. la hicimos a pulso. Yo sí. recuerdo esa, esa, esos movimientos que teníamos de pizarra por Gran Vía, que la gente nos miraba. Y, y bueno, es que ha sido un año muy irreal en todo eso, pero, pero luego en sí. lo que son los proyectos se han seguido marcando esos ojitos, se han seguido para adelante de una u otra manera. Bueno y desde el punto de vista material yo creo que hemos tenido también otro hito importante que fue el que finalmente ya diseñamos los cubos y los cubos llegaron a, al Media Lab ¿no? y ahí los tenemos que algún día le daremos un uso intenso eh, en eventos presenciales y, y bueno fue un momento en que la oficina se llenó de, de cartón ¿no? y ahí sí. tenemos varios... Varios artefactos que ya iréis viendo sí. cuando, cuando hagamos los... Lo cogimos los con muchas ganas. Los cubos, las plantas que se nos están muriendo, Fran vuelve. Pero sí. lo cogimos todo con mucha, ¿no? con mucha ilusión, esa mudanza. Como de, de, bueno, pues, de continuar, pero también como un poco de empezar de cero muchas cosas. ¿no? Sí. Con una visión un poco incluso eh, más ambiciosa, creo yo, sí. de, de proyectos, de equipo. Y bueno, empezando así lojito me acuerdo de, bueno, de Cooperanda. El, en noviembre ya empezamos a presentar Cooperanda, por fin. Sí. Fue como el primer granito del año. Pues sí, Cooperanda fue un proyecto que, bueno, eh, yo creo que fue muy ambicioso. De hecho, pues existen algunas perspectivas de poder continuar en el futuro. Eh, pero bueno, también trabajar con la Administración tiene la riqueza de poder, por un lado, pues acceder a proyectos que son muy transformadores y que vienen de lo público, pero también en ocasiones tienen la dificultad de, de los cambios, ¿no?, que se van produciendo sobre la marcha, de los retrasos, etcétera. Y bueno, costó trabajo, pero finalmente ya lo presentamos y fue un poco como, pues eso, quitarnos también un poco el peso de encima de decir, oye, ya hemos salido a la luz, ya se conoce la plataforma y eso siempre en medialab es algo que nos gusta. ¿no? Uh -huh. Sí, a mí siempre me hace mucha ilusión como cuando empezamos a pensar los nombres, que tú vienes siempre y dices, sí. tengo el nombre. <ríe> y ese, sí. esos momentos, y luego cuando lo ves materializado cuando ya hablamos con Ángel y nos dice esto se puede, esto no se puede... Esto... Exactamente. Bueno, y, y en cuanto a los nombres, ya aprovechando, y esto no sé en qué años fue, fue antes de la pandemia, ¿no? Pero sí. eh, eh, ahí hay que reconocerle a Ángel y su equipo que, que uno de los nombres más emblemáticos que tenemos fue... Cuestión de ellos, ¿no? Que fue el del laboratorio 717, uh -huh. que ahí tendremos que tener al, a, a algún documento con ay, mil opciones. Ay, ay, yo recuerdo que me gustaba la banda, porque me recordaba la, al programa famoso de Canal Sur, me gustaba mucho. Ahora luego tendremos con nosotros a Ángel y nos contará estas sí, y sí, otras sí. cosas. Y bueno, pero se siguieron también continuando proyectos, por ejemplo, la presentación del manifiesto... Eh, por fin, del Proyecto Unión Pública, sí. Manifesto de Innovación Pública por las Universidades, la Semana de Innovación de la SEGIF. Fue muy importante. Sí, sí, sí. Esa presentación, bueno, costó trabajo porque ahí, al margen de las aportaciones que había, sí hay que reconocer, bueno, he de reconocer yo que el último toque me, tocó, me, me correspondió dárselo a mí y, bueno, fue algún fin de semana complicado, pero, eh, bueno, realmente fue un gran paso. Ahora estamos en, en lo que es la firma ¿no? de un convenio donde va a estar SEGIF, el CLAD y también el, el ministerio de ya no sé cuál, porque han cambiado esta <risa> semana. Pero bueno, esperemos uno, que, uno. Uno, que, que se pueda hacer ya pronto y que empecemos el próximo curso con actividades importantes en esa línea. Sí, la verdad, actividades importantes. Importante fue, yo creo que si pensamos en este año, yo creo que el proyecto, o bueno, la actividad más, más duradera, más intensiva fueron los laboratorios de innovación social, que es que duraron de octubre hasta febrero, que se hicieron en el marco, además de la iniciativa de Medialas Prado, Medialas Prado que cerró sus sí. puertas recientemente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, sin duda yo creo que fue eh, casi simbólicamente como una especie de, de sí, coger es una especie de relevo ¿no? ahí con, con Medialas Prado, porque sí es verdad que no, que no ha cerrado como tal, pero bueno, pues sí lo han desplazado desde lo que, su, lo que era su sede en el barrio de las letras hasta Matadero, si no, si no estoy equivocado. Y, y bueno, es verdad que, que, que ahora mismo lo escuchamos algo menos y, y si fue un momento, digamos, triste ¿no? para todo este ecosistema de laboratorio y de innovación social innovación ciudadana. Pero sí, sí, esos laboratorios de innovación social fueron muy importantes porque eran los primeros que hacíamos puramente digitales, porque conseguimos también reunir a mucha gente. Eh, Yo recuerdo que creo que fueron 300 personas, salieron bien. de, no sé si eran, 20 países distintos. Sí. Eh, fue, eh, tuvo un periodo de formación también, o sea que fue sí. muy intenso. Eh. Sí, sí, sí. el periodo vamos Tuvimos una formación, tuvimos una guía que preparamos y a la que le iremos sacando también pues, jugo en los próximos años y que nos venía bien, porque muchas veces vamos generando mucho conocimiento, muchos procedimientos, y no lo ponemos por escrito, y si no lo ponemos por escrito, pues es muy complicado no sé luego poderlo bien. transferir. ¿no? Uh -huh. y, y con esto llegamos casi a Navidad, y yo creo que Navidad fue un punto de inflexión muy importante porque, porque hubo un cambio de, de un poco de equipo, ¿no? Se nos fue Javi, fue sí. como un poco, pues nos quedamos ahí un poquito huérfanos, ¿no? En la radio. Eh, bueno, yo personalmente estaba, yo, yo pensaba mucho y decía, es que la gente que pase por aquí no va a conocer a Javi. Y, y eso me, uh -huh. me, me perturbaba mucho. Javi, nos tienes que mandar una foto bien grande. <risa> Sí. A ver si puedes hacerte algo como a tamaño real, o algo y, y lo colocamos por aquí. Un retrato ecuestre. No, eh, como, como sujetando los micros o algo, <risa> una cosa, pero sí, no, la verdad que eso fue un momento, bueno, pues también simbólico, ¿no?, para el Media Lab, porque desde que empezamos a montar esto, a finales de 2015, eh, bueno, empecé yo, y yo creo que a los meses, eh, con la primera Ícaro que se vinculó al Media Lab, que era lo único que había, porque ah. estaba yo solo. Eh, entró Javi, yo a Javi tenía algunas referencias de él antes que tampoco sé exactamente, ¿de qué Javi? <risa> eh, pero, de algún no. concierto De algún concierto, no sé si alguna actividad coincidiera con Green UGR o, en fin, que es lo que va pasando ya con la edad, ¿no? que no sabes exactamente cuándo conociste a la gente y desde entonces, pues, en fin con los, los cambios ¿no? de, de contratos, proyectos y demás sí. pero han sido pues cinco sí. años, ¿no? Sí. Sí, sí. Y, y bueno, pues sí, sí que fue un poco un, fue un cambio, un cambio sí, importante. Un cambio Pero, importante, que, que bueno, muy bueno para él, porque bueno, dice que, muchísimo que personas de Medialab bueno, pues se han contratado en Radio Televisión Española para proyectos tan importantes sí. como el que está Javi. No, yo yo la verdad creo que es, es un reconocimiento también para, bueno, pues para Media Lab y para sí. todo su trabajo, estamos la verdad que súper orgullosos orgulloso y, sí, sí. y, y bueno, que también a veces pues los caminos, ¿no? Y, que, que, que pueda haber, pues no siempre pueden ser ¿sí? eh, en un mismo sitio, ¿no? Porque aquí también tenemos las limitaciones que tenemos. Así que nada, muy contento sí. y, y sabiendo pues, que Javi siempre estará aquí. ¿no? Sí, de sí, seguimos muy conectadas con, con él y siempre vamos, siempre echamos mano para, tenemos que recordar que hace poco hicimos un curso de podcasting donde fue ponente, mm. que siempre está echando una mano con las licencias de música, con, bueno, siempre, sí. estamos, siempre estamos en contacto. Y bueno, ya eh, comenzamos ese, ese periodo, no ya más de, de primavera. Fue un poco de pues eso de, de volver a recolocar el equipo. Eh, salió Fran también, eh, sí. que ahora tenemos que recordar que bueno pues que está trabajando en el CITIC, o sea, no, no lo hemos perdido sí, sí, sí. En, en nuestra universidad. Y entró Edu, ¿no? en que entró entró muy fuerte, un perfil muy Media Lab. O sea, fue, esos cambios fueron en, en febrero. Y, y bueno, eh, hubo ese, ese cambio de, bueno, de recolocar el equipo. Empezaron a hacerse proyectos también bueno, proyectos más congresos, fue un periodo como más de congresos, se hizo el curso de etnografía digital, se, hizo, eh, se hicieron varios cursos, varias actividades un poco menos ambiciosas que las que se hicieron en otoño y, y bueno, eh, ya tenemos que esperar hasta abril, que también entró nuestro compañero Alejandro, que ahora lo presentaremos también, que creo que es la primera vez que está en radio. Es la primera vez. Es la primera vez, bueno. Eh, le presentaremos también y Pablo, que es bueno nuestro nuevo responsable de radio y, y ahí está, que, que le ha pillado a pero lo está haciendo fenomenal. Aquí estamos. Aquí estamos, <risa> <risa> Pablo. Así que esa primavera vino con ese cambio de equipo y bueno... Con ARCUS, con un proyecto de, bueno, con, con proyectos que tiene que ver con ese proyecto europeo, el proyecto sí. Erasmus Plus sí. eh, de presupuesto participativo, con el plan estratégico 2031 de la UGR, que seguimos eh, inmersas en él. Sí, con, el, con el, las, las jornadas que hicimos del de encuentro de ciencia ciudadana en ARCUS, Ajá. que fue también intenso y que fue quizá el primer encuentro que hemos hecho así más internacional, sí. porque teníamos a siete universidades europeas y fue también un poco un reto organizativo porque no solamente teníamos que organizarnos nosotros mismos sino coordinarnos con, bueno, pues con otras instituciones, sí, ¿no? con y la eso Universidad siempre, de Vilna, con, claro. con Lyon, fue también... Pero sí. fue muy enriquecedor, la verdad, que, que fueron una jornada donde se dieron cita muchos investigadores y investigadores europeos que trabajen en la línea de lo que trabajamos nosotros sí. y fue también ¿no? eh, un sí, sí, espejo. Fue, fue muy interesante, yo creo que en Arcus, sin duda tenemos en Medialago un espacio también importante, ¿no? Eh, ...para desarrollar proyectos... Y, ...y además es un proyecto que es estratégico... ...Arcus para la Universidad de Granada... ...porque lo lideramos nosotros... Como, ...como, digamos... ...en fin, los promotores de ese consorcio europeo... ...y luego de las otras actividades que comentabas... ...pues la verdad que... Eh, ...que quizá a una escala un poquito más pequeña... ¿no? ...en cuanto al volumen... ...pero igualmente han sido... ...han sido actividades muy, muy dinámicas... Y, ...y yo creo que también pues intensa y que nos han proporcionado cosas interesantes, como por ejemplo el, el curso que hicimos con YouthPB y con el Ácido 17 para desarrollar presupuestos participativos con jóvenes. Eh, el tema del, del plan estratégico, que también nos ha llevado bastante esfuerzo y que lo que nos ha permitido es generar una capa un poco más participativa de todos los trabajos que se están haciendo para el plan estratégico 2031 de la Universidad de Granada. Eh, bueno, eh, eh, sí. Estamos tocando hitos, pero bueno no, no quiero dejar de recordar que bueno, de trasfondo de todos estos grandes hitos ha sido funcionando Facultad Cero, Radio Lab, por supuesto, con muchísimos programas en nuestra parrilla. De hecho, se han iniciado bastantes programas nuevos. O sea, que que bueno que estamos contando grandes hitos, pero que subyacen muchos proyectos que siguen en marcha. Sí. La 717, eh, que está está muy activo con, sí. con la inclusión de muchísimos eh, ayuntamientos. Eh, andaluces eh, bueno son muchos los proyectos ¿no? que, que, que siguen ahí que siguen latentes bueno y, y otros proyectos que van a ir aterrizando el próximo el próximo curso eso ¿no? que no puedes adelantar este eh, año. O sea, sí, bueno pues el margen de para que mil... nos enteremos también en el equipo sí, avanzando avanzando con todas estas cosas no eh, bueno tenemos pendiente de desarrollar en lo que queda de año un, una, un, un pequeño plan estratégico sobre para el desarrollo de ciencia ciudadana de la universidad de granada eh, también tenemos el lanzamiento, la presentación de lo que será el Blog Lab, eh, con el que bueno, Ángel también lleva tiempo trabajando y que bueno, pues tenemos que acabar ya de lanzar en, en septiembre, si todo va bien. Eh, tenemos también otra serie de, de, de proyectos vinculados ¿no? un poco a nuestra actividad eh, puramente de gestión y también a la actividad investigadora que hacemos un poco en paralelo, como por ejemplo eh, lo que será la presentación del nuevo UGR Investiga, en el que también SIDO está teniendo un papel muy importante, eh, Dani Torres, eh, fundamental para su desarrollo y que ha sido una transferencia de lo que hicimos en su momento con la red no metrics ¿no? pero al entorno de la, eh, de la Universidad de Granada. También seguiremos eh, ayudando y potenciando desde, desde MediaLab todo lo que tiene que ver con eh, «Yo sigo publicando». Eh, y, y, y bueno, radio, enlace de 1.7... Nuestra Europea de los Investigadores, actividades formativas, haremos más actividades formativas claro. en el marco del Plan CIDO. Sí. Eh, o sea que, que, que empieza bien septiembre ya. En el, calen bien. el calendario de Maniala está ya está ya completito. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y esto es un poco lo que podemos an anticipar porque muchas veces eh, la planificación en nuestro caso... Eh, no es porque no nos que a pensar lo que queremos hacer, sino que hay muchas cosas que somos capaces de adaptarnos a ellas y de sobre la marcha, pues, incorporarla dentro de la agenda, ¿no? De, sí. de hecho, buena parte de, esta, de estos temas que hemos ido contando, eh, no estaban un poco en concepto antes de que empezara el curso, sino que han ido apareciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Y son trenes en los que nos, nos embarcamos y que nos van llevando a lugares nuevos y distintos, ¿no? Y eso siempre, pues, yo creo que es estimulante Sí, yo creo que me... me... Me acabo de acordar de una cosa que dijo Alex cuando entró, que ponéis orden en el caos. <risa> un poco. Sí. Pues sí, ¿no? De alguna manera yo creo que eso, eh, eso yo creo que es alguna de no, una de nuestras vocaciones, ¿no? Recientemente, de hecho, eh, leyendo un libro de de, de Richard Sennett, ¿no? Eh, él habla justamente de, de las ciudades y de cómo las ciudades deben de conceptualizarse como ser espacios que fomenten el, el caos, ¿no?, para generar nuevos aprendizajes, nuevas conexiones, y, pero que sea un caos de alguna manera organizado, ¿no? Yo creo que esa misma idea, ¿no?, ese mismo enfoque, pues también funciona un poco con nosotros y con nosotras. Pues, pues la verdad que sí. Y, y bueno, ya eh, la pregunta que se hace todo el mundo, Esteban, ¿tú cuándo duermes? ¿Nos quieres dar el secreto, en la verdad? Yo, eh, además, como llevamos ya un año y medio en el que, bueno, pues las relaciones son como son, me hace mucha gracia porque Sandra de vez en cuando me va comentando, eh, oye, pues mira, de vez en cuando comentamos tal cuestión o tal otra, no así como de bromas que se hacen, cosa que bueno, en fin, yo... Sí, yo tengo la teoría de que no, no. Esteban tiene un giratiempo como un Harry sí. Potter y va, va, porque no, no me cuadra, porque claro, si estás aquí, luego haces el TFM, presentas no sé qué, eres papá, eh, mil cosas, y luego me llega un correo a las 3 de la mañana también, digo, pues que no, no me salen las horas. Bueno, pues nada, sí, al final sí que más o menos van saliendo, uno renuncia a, otra, a otras cosillas. A dormir, ¿no?, principalmente. A dormir, o, o mientras escribo los correos veo alguna serie de fondo ¿no?, que al final no sé si... O no acabo de escribir el correo bien, o no me entero de la serie, pero bueno, no. eh, yo computo las dos cosas, ¿no?, y, y ya está, ¿no? Yo la verdad que sí quería un poco pues trasladar el agradecimiento, especialmente a ti, Sandra, porque... En fin, eh, a, a día de hoy sin, sin ti no, no, no acabaría de funcionar claro. esto. Esto eh, funciona solo, hay gente muy comprometida a eh, y, y bueno, a mí pues obviamente me quita eh, mucho trabajo de, también de coordinación y demás. Y, y bueno, eh, yo me voy dando cuenta que quizás el, el enfoque ese, digamos, político de, de llevar la dirección de algo muchas veces tiene... Eh, una parte que es menos visible, ¿no? porque muchas veces estamos pues, acabando de revisar los documentos para preparar un informe para optar a un nuevo proyecto a ver si conseguimos obtener nuevos recursos y la verdad que eso solamente se, se ve cuando, cuando sale, ¿no? Claro. Pero bueno, yo en fin que quería agradecerte a ti especialmente luego a toda la gente que ha estado con nosotros y que, y que se ha ido yendo, obviamente ¿Qué Este año ha sido mucha, ha Cheva hay, hay, claro. hay que parar ¿eh? Hay que parar, <risa> hay que parar. <risa> especialmente Javi y, y, y Fran eh, luego también agradecer a toda la gente que ha estado en práctica, no que eso sí ha sido sí. la gran tormenta perfecta de Sandra sí. eh, a lo largo de este tiempo y, eh, sí. sí, este año ha estado con nosotros quería nombrarle pero no sé si me acuerdo de todo ha estado con nosotros eh, Nora Belén, Juan Antonio Alejandro, Teresa Gonzalo eh... me falta gente eh, Paco, Juanjo y creo que me falta alguien más. Pero más o menos creo que estaba todo el mundo. Muchas gracias a todas mato, por la paciencia. Mato. Mato. Muchas gracias a todas por la paciencia. Porque es verdad que ha sido un año un poco difícil en ese sí. sentido. Nos quedamos sin Fran. Y bueno, pues yo no sé si, si, si, pudimos, si pudimos hacer frente mejor a, a, bueno, a la formación de, sí, de no. ellas. Pero bueno, que... Eso ha sido un fin sin Un reto. El tema de las prácticas, además, eh, tiene un poco la dificultad de que son bueno, eh, personas que vienen y que están en un periodo de tiempo muy corto, en muchos casos. Entonces, generar algún tipo de, de actividad para que puedan aportar a la, a la medialab y al mismo tiempo eh, ayudar a su formación en el contexto en el que estamos, en el que muchas veces tiene que ser a distancia, en el que no puedes tener las relaciones que tenías antes. Claro. Es realmente complejo, pero por otra parte, quizás este año más que nunca, hemos tenido a más, a más eh, personas en sí. práctica por el hecho de que también se habían acabado un poco sí. las opciones para hacer prácticas fuera de sí. otras Se han complicado mucho otras... las cosas con el COVID claro. y sí que es verdad que, que es muy complejo porque yo, yo les pedía un poco perdón porque es verdad que, que, bueno, parte de la buena experiencia es integrarte en un equipo, sí. tener ese contacto humano y con el COVID, bueno, pues este año ha estado más limitado entonces, por ejemplo, estábamos por aforos en sala entonces eso hace que, que sí. bueno, pues se crea una barrera y que no haya, bueno, pues, pues, pues, pues ese contacto tan cercano que al final es lo que eh, la gente sale muy contentada aquí muchas veces por eso, porque dice, sí. por, por la integración en el equipo y por, por el dinamismo del propio equipo. Este año había que hacer el esfuerzo porque, si no, además había gente que se hubiera quedado también sin, sin práctica y, y bueno. Hay que acabar de completar también lo Bueno, los ellas me han transmitido que estaban contentas. Yo no sé si, sí. bueno, ya sí. Si entra alguien luego, ya nos dirá, pero, pero transmitían sí, sí, sí. Que, que agradecían, el, que sabían que era un esfuerzo y que lo, que lo agradecían. O sea, que... Bueno, y, y, y también pues, agradecernos y, y dar la bienvenida, ¿no? También, aunque ya llevan tiempo, ¿no? Pero toda la gente nueva que tenemos ahora, sí. ¿no? Alex quizás el que va a estar más tiempo, mm -hmm. esperemos, ¿no? Eh, Alex, sí, sí. sí, sí, No, tú no te vas. <ríe> eh, y, y bueno, eh, al margen de eso, pues también, eh, como no, eh, agradecer también a, a Nico, ¿no? que ha estado montando todos los temas de los seminarios a fin de mes eh, de investigación. E intentemos potenciar eso más. Eh, yo creo que además, eh, especialmente pues ahora con Dani, con todos los proyectos que llevamos en conjunto, hay muchas opciones para que eso sea así. Y, y generar un ecosistema potente. Eh, y también, como no, pues, bueno, agradecer a nivel institucional a, a la Universidad de Granada por hacer que todo esto sea posible eh, y, en ese sentido, pues, a la rectora y a, y a Pedro, eh, nuestro vicerrector, también pues, por, por darnos la autonomía y la libertad de, de, de, de confiar en todo lo que estamos haciendo. ¿no? Sí. Yo creo que, de alguna manera, eso es que somos un poco garantías de cuando se nos encarga algo, tanto a nivel de universidad o proponemos algo fuera... Pues, en fin, eh, ya sabemos un poco qué palos hay que tocar para que las cosas funcionen, para, que, para sumar esfuerzos, para, para sumarlas a la universidad ¿no? y a la sociedad, que en, en definitiva es lo que buscamos. Sí, yo creo que, que Mediala tiene ese potencial de que al final siempre piensa en colectivo y que nunca decimos que no a nada. Y eso siempre que nos llama, oye, que vamos a hacer un concierto desde, por ejemplo, este año, ¿no? Desde Los Ángeles. Oye, sí, sí. vale, vamos a llamar a la madraza la semana que viene, vamos a hacer una prueba, o sea, nos sí. sumamos a todo. No, y colaboramos también con muchas otras unidades, por ejemplo, estoy pensando en ese concierto pues estuvimos eh, trabajando con Yolanda sí eh, y con la cátedra que ya lleva en la, en la madraza. Bueno, y además en todos los temas que no hemos dicho del radio Muchísimo. teatro. Muchísimos. Eh, el tema este del concurso de radio que se hizo con los niños. Sí, de educa UGR, UGR. que Vamos o sea. a seguir colaborando con, con ellas. O sea, siempre... Son muchos temas, son, son muchos temas ¿no? Pues nada Esteban, eh, te invitamos, no sabemos sabemos que estamos ocupados, te invitamos a que bueno, nos sigas escuchando y si quieres intervenir en algún momento vamos a dar paso a personas que, que han formado y forman parte del equipo MediaLive y que bueno, pues queremos charlar con, con ellos y con ellas hoy un ratito, por ejemplo Ángel, Vence que está por aquí, Alex que es la primera vez que está en radio y no sé si se conectará Javi o alguien más, esperemos que sí, así que bueno no sé, Ángel, yo creo que es inevitable que comencemos contigo. ¿Te refieres a mí? ¿Hay dos ángeles Sí, aquí? sí, no. Eh, ángel ángel incidencia no No hay equívoco. <risa> <risa> perdonadme, perdonadme. No, no, qué Con va, es, qué va. Gracias, comandante Sandra Aro. Nada, eh, presentamos a Ángel. Ángel es del equipo de SIDO. Ángel es eh, bueno, ese refuerzo informático que tenemos siempre, esta broma de la incidencia. Tengo que decir que es porque yo creo que, que soy la persona más pesada del mundo y que molesta a Ángel más que nadie. Y entonces cada vez que hay algún tipo de error en la web, que son muchísimas en Medialat, pues le escribimos, incidencia, página tal, y entonces pues Ángel ahí, tiene que soñar conmigo. Yo ahí tendría también que contar alguna historia, ¿eh? porque a veces como, profe, <ríe> profe, <ríe> y estoy, estoy ahí en medio, ¿no? Pero bueno, comentaba, va a bien vuestra comentaba relación. Ya, Comentabais ya antes que cuando Esteban estaba solo absolutamente en 2015, por ahí andábamos nosotros, y es, es un gusto, es un gusto poder llevar tanto tiempo cuando aparece la oportunidad. Nosotros somos una empresa externa, ¿no?, que trabajamos, bueno, por contrato, ya sabéis, ¿no? Y un poquito… A mí me gusta mucho esa parte, ¿no?, porque aparece una colaboración público-privada muy, muy interesante. Ahora voy a comentar una cosilla en ese sentido, ¿no? Y, y, bueno, inevitablemente, cuanto más proyectos hay en marcha, pues más, más cosas aparecen, ¿no? Eh, esto, es, esto es así. Precisamente porque yo creo que desde nuestra experiencia nosotros trabajamos con mucha Administración pública. Universidad de Granada, por ejemplo, también junto a Andalucía, otro, otras entidades. Y lo que suele suceder es que en la Administración Pública, y no sucede en Medialab, es que los proyectos se suelen presentar, se lanzan y se pierden en el universo etéreo. ¿no? Sin embargo, Medialab consigue que los proyectos sigan adelante en el tiempo. A mí me parece algo fundamental, ¿eh? porque al final dinero público, de lo que estamos hablando, vuestros sueldos más grandes, más, pe más pequeños, no pero salen de ahí, nuestros contratos salen de ahí, y yo creo que esa es una yo creo que eso es Esteban yo creo que ahora que no nos escucha que creo que se ha ido por ahí lo estoy viendo que está, está conectado <risa> eh, eh, yo creo que una de sus grandes virtudes sí. el, el, el tirar de ese carro y hacer los proyectos suyos eh, suyo en el sentido con todo el equipo lógicamente ¿no? me, me, me explico no sí, sí, sí. pero no, de, no dejarlo morir y no ser una persona eh, política que quiere la medallita no sé no sé cómo explicarlo no, ¿no? sí si o sea, de hecho que... de hecho Ángel yo eso sí es verdad que, que nos regaña cuando le sacamos en las noticias <risa> Hombre, siempre el reconocimiento hay que darlo, porque al final, si... Sí. Eh, cuando uno... Eh, yo te he llamado antes de, de broma comandante, bueno, pues ahora eres comandante... Para la la Calesi pueda... me han dicho alguna vez por aquí... Para la la, la Calesi, bueno, a mí a Dracari todavía no me lo ha lanzado. Pero ¿Qué va? No ¿Qué va? De verdad otro. que pasó mucho apuro, Ángel. De verdad que alguna vez he hablado con Ale y digo, <risa> digo, comprueba lo que, que otra vez le voy a tener que... <risa> Vamos a hablar en bonito. Justo mientras estábamos esperando, eh, se han resuelto las incidencias que me comentabas. Entonces, os quería, os quería decir que es un gusto, que un, eh, siempre, siempre agradecemos cuando aparece un proyecto Medialab. Y quería poner un ejemplo pequeñito de este caso, y yo ya me desconecto, que no soy del equipo. y solamente No, soy, si eres del un, equipo, Ángel. Un, un yo examinito. hablo más contigo que con gente del equipo. <risa> bueno os digo, o sea, yo yo siento también, o sea, alguna vez que nos encontramos por Granada esto este año menos, ¿no? Pero sí. me alegra mucho, mucho veros y de verdad que que da alegría ver gente tan joven, tan comprometida con la idea, tan clara y con la suerte vuelvo a decir, de tener a un, a un director de, de este tipo. ¿no? Sí, eh, el proyecto no que investiga, que ha nombrado antes Esteban, por ejemplo, yo creo que es paradigmático en ese sentido. Eh, en, de lo que estaba hablando, ¿no? eh, se hace hace unos años se, se consigue una financiación para hacer un, un proyecto que una herramienta para visibilizar eh, resultados de investigación y personas investigadoras, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo típico, esto es lo típico que en cualquier otra entidad pública... ...bueno, pues se hizo, se, se amortiza y ya está, y ahí quedó... ...sin embargo, vosotros, por una parte, UGR investiga, sigue funcionando como tal... ...y luego se genera una sinergia interna dentro de la propia Universidad de Granada... ...tal que se hace una nueva implantación, reutilizando parte, con lo cual es ahorro de fondos públicos... ...porque no es lo mismo hacer un proyecto desde cero que, que reutilizarlo... ...y además partimos, se puede hacer un proyecto mucho mayor, o sea... Partimos de ahí y desarrollamos nuevas cosas. Estamos justo en ello. Y esto va a terminar siendo, eh, muy pronto ya, ya está prácticamente listo, bueno, será Esteban el que dirá la fecha de lanzamiento, ¿no? Pero esto va a ser la nueva plataforma de la Universidad de Granada para mostrar resultados de investigación, ¿no? Las memorias anuales y todo esto. Y esto sale de un proyecto Medialab creado y concebido desde Medialab. Eh, no sé si se, se llega a ver el alcance en muchos en mucho ámbitos, ¿no? Yo creo que no hay universidad española, eh, por lo que yo estudio de estado del arte, del estado de la cuestión de que tenga una plataforma de ese tipo en cuanto a visibilización. Y habría que ver Estados Unidos o cosas así para, para ver si hay, eh, con esa potencia, eh, con la potencia de filtros, de API abiertas que, que tenemos desarrolladas. ¿no? Y si hay alguna que la supere, tenemos ahí InfluSign, que también anda por sí, ahí, que, que nos lo vamos a saltar, que, que ya le estamos dando una revuelta desde otro punto sí, de vista sí. con Almétrica y con Historia, o sea, unas cosas ahora nos, ahora nos contará Vence que... sobre eso, si quiere un poquito, que es muy interesante. Y nos vais a dar, la... simplemente ya con esto termino, no, no, sí. y nos dais, nos dais la oportunidad de, de, de participar ahí. Y de, bueno, el MediaLab como disruptor que es, tenéis más cancha que a lo mejor otras instituciones, otros organismos dentro de la universidad. Poco dinero, pero más flexibilidad, que también, ¿no? Eh es una pequeña ventaja Así que poco dinero que pero muchas ganas que, que a veces pues, <risa> pues bueno pues pues compensa lo uno con lo otro hay instituciones sí. que manejan mucho presupuesto y que quizá no sacan tantos proyectos como como lo hacen otras más pequeñas sí soy muy productivo y nosotros pues bueno pues, aportamos lo que podemos blogla yo sigo publicando bueno sí. estamos con muchas cosas en la en la recámara pues muchísimas gracias Ángel por, por bueno por, por darnos cobertura en todos los proyectos por la paciencia de verdad yo pero mira por, por otro año otro curso 2021-2022 la que tenga que molestarte muchísimo porque eso será que tenemos muchísimos proyectos activos con muchísimas caídas de servidores. Así que. Esperemos, esperemos que no, esperemos que no, que no. Que nos pongan muchas medallitas, nos aplaudan mucho todo el mundo y, no, y os vaya muy bien. Nos vemos en las incidencias, <risa> Gracias, Sandra. Órdenes, mi, mi comandante. Vale, pues, pues mira, hablaba Ángel de Numetri y he visto eh, por ahí a eh, casi la mamá de Numetri, eh, María, que me había dicho que no podía conectarse pero se ha conectado y que, bueno, que forma parte de, de, este, bueno, de este equipo Media Lab y que, bueno, sé que es un proyecto que me consta que ya le tiene mucho, mucho cariño. Así que no sé si puedes contarnos sí. algo, María. ¡Oh, qué ilusión! He de decir que María, después de pasar por nuestro equipo, está doctorándose en género en la Universidad Autónoma de Barcelona. La promo. Sí, o sea, que ya lo de formar parte del equipo de Media Lab se queda en el, en el corazón, Sandra. ¿Tú, tú la has dicho <ríe> alguna no, no, no, vez? No, no, no, no, de, hay ...sitios sí, de los que se sale, pero de medialando. Once, medialaber, forever, medialaber. Media eh, sí, sí, sí. Bueno, y sorry por conectarme un poquillo tarde. Y que bueno, que ya está, que Ángel y ahora creo que Benzi... ...también iba a comentar un poquillo de sobre cómo ha ido ...o cómo va a estar andando Metrix, porque claro... Eh, ...hay... hubo como do, dos fases, incluso quizá tres. Cuando yo entré ya, ya había dado un pasito hacia adelante... ...ya había evolucionado hacia otra cosa... Yo lo, lo cogí, eh, hicimos lo que, lo que se pudo, las convocatorias, las redes estaban bastante, bastante activas. Lo del mapeo, el era... mapeo a mano que te traía loca, que te pedía Esteban, recuerdo eso el mucho. Mapeo, claro, claro, que teníamos que geolocalizar, porque bueno, claro, eh, eh, es lógico, ¿no? Al final uno de los puntos fuertes de NoMetrix era ese, ese mapa interactivo, uh -huh. Eh, muy muy intuitivo y además pues eso, oh, tú hacías zoom y veías quién había en cada, en cada facultad y yo me acuerdo esto es un poco anecdótico, cuando teníamos que hacer algún documento o alguna presentación en PowerPoint sobre el proyecto, que me costaba mucho eh, definir qué zoom le hacía al mapa, porque es que había gente claro, el grueso sí. estaba pues en, en, en Granada por supuesto Sí, pero luego España, había gente en Japón y, <ríe> Claro, en América Latina, pero había uno en Japón y claro, digo, bueno, ¿y dónde, dónde le pongo yo aquí el zoom, el zoom a esto? Y bueno, nada, que me alegro mucho que, que siga andando, que siga evolucionando, aunque ya casi ni lo reconozca. No, sí, pero, y... pero María le sigue teniendo cariño al proyecto, de hecho cuando ha venido alguna vez este año a vernos, ha hecho las convocatorias, o sea, ya, ya esto es un nivel de... <risa> es un nivel ya, es, tremendo. Claro, ya... Bueno, bueno, y, no, y nos anuncias algo de, de tus nuevos proyectos, María. Yo sé que, que estás contenta, que has presentado plan de seguimiento. O sea, ya tenemos temas, ya estás enfocada con la tesis, ¿no? Sí, bueno, al final, a pesar de, del año que llevamos, pues he podido aterrizar lo que venía siendo el tema. Y mi proyecto a medio plazo es... <ríe> tomarme unas vacaciones. Bueno, no me parece mal. Pásate por Cádiz, la compartes conmigo. Eh... vale. Pues nada, María, eh, nos vemos pronto. Muchas gracias por, por entrar y, y que hablamos, hablamos luego. María es uno de mis grandes amores Media Lab. Yo creo que todo el mundo todo el mundo lo sabe. Y, y bueno, pues me da siempre, siempre alegría verla. Pasamos gracias, Sandra a ti. Pasamos ahora a Convence, porque Ángel nos ha comentado un nuevo proyecto bibliométrico y quién mejor nos puede hablar de eso que Vence, además de la colaboración que tiene y el papel que tienen Yo sigo publicando. Que bueno, te tengo que liar para una cosa, vence. Ahora hablaremos después. Buenas. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. bien. Nos comenta, sí. eh, bueno, pues no sé, coméntanos cómo va el tema de Yo sigo publicando, que sabemos que es genial. Coméntanos ese nuevo proyecto eh, bibliométrico en el que andas y con el que colabora Media Lab. Sí, bueno, de hecho, an antes de nada, comentáis por ejemplo, el tema de, de Nometric, que el proyecto sigue vivo y que estuvo María, pero yo que también estuve ahí. Y lo en el antes, inicio. Entonces, es una alegría que el proyecto todavía, después de, fueron dos años cuando se cerró, creo creo yo, el, el proyecto, pues todavía siga andando, que es una cosa que les agradecer. Sí, te veo en la pantalla y... hablando de Naumetri, no veo a María sintiendo, digo, mira, el, el, el papá y la mamá de <risa> Naumetri. <No> <risa> eh... Sí, sí, sí. Sí, sí. En, en esto no ha unido eh, media lab, no en Pero sí, que, que eso, que, que, mola mucho ver que los proyectos luego al final pues tienen vida y, y siguen ahí dando, dando bastante, bastante guerra. Uh -huh. Y bueno, con los proyectos que comentaba, pues este año la verdad que con yo estoy publicando hemos colaborado bastante con los cursillos que, que iniciamos cuando empezó el confinamiento, que la verdad han tenido un recibimiento impresionante. Uh -huh. Y ahí hemos estado pues ayudando un poco a organizarlo, que en verdad era era poca la actividad era más bien pues eso dirigí un poco y que, y que se asentaran un poco los cursos pero pues, cada pero es no se mucho. pero es un tiene un mérito terrible porque son cursos que son básicamente dos tres a la semana de una calidad tremenda con una muy buena organización porque no vamos para la gente que nos está escuchando y que nos vaya a escuchar no necesitan una inscripción previa simplemente bueno pues, pues que tú entres en ese momento llevan una certificación detrás, o sea eh, están luego a disposición de la gente en YouTube, o sea que son totalmente accesibles. Es, es un trabajo... Sandra, Dime, María. Os tengo, os, que, os tengo además que contar que como recursos, el programa de doctorado de mi universidad, de la UAB, eh, como recursos que nos mandan así como muchas semanas, eh, nos mandan muchas, muchas charlas de Yo sigo publicando. Jolín. O sea, ya va, cruzando es, fronteras, es ¿eh? que También los propios ponentes de la, de la charlas luego han tenido mucho feedback. A mí, por ejemplo, en dos o tres cursillos que he hecho, luego ha habido gente que me ha preguntado pues, para, para colaborar en alguna cosa o me ha ofrecido hacer algo y la verdad pues que también es una puerta. Pero como así es que no es tanto nuestra, nuestro interés o nuestro trabajo al respecto como el de la propia gente, porque son cursos que la gente pues, se anima a hacerlo para que otra gente aprenda. No tenemos ahí pues pues eso, no, no, no hay nadie que esté cobrando ni, uh -huh. ni nada parecido. De hecho, lo que sí tenemos ahora, que va a empezar este curso, es un, una nueva temporada, pero esta vez ya dentro de un, de un, eh, un proyecto que pedimos a la, a la Universidad de Granada. Y entonces pues, va a ser una cosa un poco más seria, como una página que, de hecho, ahora se acaba de ir, ángel, pero vamos a lanzar dentro de, de no mucho y va a estar bastante bastante guay sobre todo para una certificación y tener todo un poco más controlado pues va a venir bastante bien. la verdad es que, que lo la gente y me las gracias la verdad es que es un recurso estupendo y como decía María yo en varios cursos de doctorado eh, he hablado de yo sigo publicando porque creo que también sabéis que nos exigen pues mucha titulitis a las personas que, que estamos comenzando eh, yo bueno les pregunto mucho a Vence sobre el doctorado porque soy muy novata y bueno, pues eso, esa certificación nos viene muy bien. De hecho, recuerdo el último curso que era de elaboración de artículos, que, bueno, pues que era un curso que estaba muy solicitado dentro del plan de doctorado y vosotros lo habéis llevado a, a, a Yo sigo publicando y lo habéis hecho accesible a mucha gente. O sea, que, que, que hay un pensamiento detrás y una voluntad además de, de, bueno, pues de, de difundir el conocimiento realmente y de no limitarlo. Y creo que muchas veces se pierde eso, eso de vista en la universidad. Sí, además de, está muy bien porque, por ejemplo, Dani, Dani y Nico son dos personas que siempre comparten todos sus recursos. De hecho, de hecho Dani muchas veces también lo que comparte son Incluso sus su grandes fracasos, como así los llama, de a lo mejor convocatoria o, o solicitudes que la han rechazado, pero que también son interesantes. Entonces, pues esa forma de abrirse a la gente tiene una utilidad grandísima. Eso es parte del de espíritu media ¿no? El, el conocimiento ser. abierto, el compartir, el sumar, ¿no? El que el que siempre este, estemos abiertos ¿no? a, a todo y no escondamos nada. Así si es que todo lo hacemos el público. Sí. Y respecto a lo otro que comentaba, el otro proyecto que tenemos ahora mismo, eh, Marcel, de InfluScience o sí. Influencia, pues comenta también que está, está bastante guay el, el proyecto. De hecho, Ángel, estamos dando mucha guerra con la página web. No quiero no quiero adelantar nada, pero es una, es una cosa que... No me lo distraigas mucho, Vence. Si no a ver si no me está contestando a las incidencias por tu culpa. Sí. <risa> Sí, pues posiblemente, porque esa página va, va a dar de cabla. No es, no es nada accesible, es decir, se, se busca casi lo contrario. Y va, buscamos que sea una cosa muy disruptiva dentro de nuestro campo porque siempre tiene toda la misma estructura. Y, tiene una estética y pues, preciosa, hay que decirlo, muy rompedora, muy minimalista. La verdad es que me gusta muchísimo eh, pues, la, la página. Verla? ¿La página? Sí. Y, Pero yo creo, que quizá, no, ¿no? Que, yo creo que quizá no es la página... La página es la otra. Vence. ¿Tú has visto la, la, la página principal que tenemos sí. ahora mismo con el blog. Sí. No, yo digo vale la de bueno. los resultados Ah, no. vale, vale, vale. Lo que sería nuestra red Naumetric. Vale, el, vale. El proyecto. Bueno, y nada, pues. Eso que está el proyecto en Marte que, y que muy bien. Pues. Y ta, ta, también te estoy una, una cosa sí. que os voy a decirlo al principio: que, que este ya no sé cuál es mi año que, que estoy aquí en el fin de curso en la radio y que es como siempre pues, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Tú, y si tú eres parte año, del equipo, Vence y, bueno, y, y además formalmente, porque o sea, somos, somos un equipo de, de investigación y bueno, pues, está Dani, está Lidia también, Lidia Bocanegra, que no la hemos nombrado, está Nico, está Sara también, que, que no sé si la hemos llegado sí, sí, a invitar para presentarla, pero que Medialag es un equipo más amplio del que se ve a simple vista, que a lo mejor no no podéis ver más a lo mejor a Pablo en la radio o a mí o a Alex, pero Medialas es un equipo muy grande del que forma parte Vence y, y del que, y es esa cabeza pensante que saca adelante muchos proyectos. Así que nada, nos vemos muy prontito porque hemos quedado. Así que, y bueno, eh, espero poder verte hoy si nos tomamos algo. <risa> Evidentemente bueno, no en el aire, a, al aire libre con todas las medidas, pero a ver si podemos podemos tomarnos, tomarnos algo. Pues muchas gracias, Vence. Bueno, hasta vosotros. Bien, pues vamos a ver quién tenemos por aquí. Eh, vale, pues yo creo que ya es hora de presentar al actual equipo Medialab. O sea, estamos rememorando un poco lo que ha sido este año, eh, rememorando lo que ha sido el equipo, los proyectos. Ya nos han adelantado algunos de los proyectos que van a continuar, que van a evolucionar. Pero eh, ya es hora de presentar a, a mi compañero Alejandro. Bueno. Alejandro llegó, eh, creo, en el mes de abril, ¿no, Alejandro? Sí, el 1 de abril empezó... Pues no lo esperábamos como agua de mayo, de hecho yo me contacté por redes sociales y, y lo agregué a todas las redes, yo, yo creo que tenía miedo que se escapara. Y casi me escapo, ¿eh? de hecho. Casi se escapa, casi se escapa porque lo querían fichar en Sevilla. Casi pero me dio no. a Sevilla. Pero no, se quedó con nosotros. Y, y bueno, cu cuéntame Alejandro, ¿qué pensaste? Porque yo creo, tú viniste eh, a tiro de hecho, o sea, tú en prioridad de contrato pusiste Mediala, sí, sí, eh, Alejandro Garantía Juvenil. Sí, la primerísima opción fue fue Medialab. ¿Y, la... ¿y, ¿Y qué te llamó a unirte a este equipo de, de, de locos, Alejandro? Pues, pues la verdad es que no lo sé. Es que me, me habían hablado muy bien de, de Medialab, pero sí es cierto que el primer acercamiento a Medialab, y creo que esto le pasa a todo el mundo, es como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué se hace aquí? Porque hay tanta cantidad de proyectos y además tan diversos. Que... yo recuerdo que el primer día te asustaste porque yo estaba haciendo sí, eh, un primer día hubo miedo sí eh, eh, pero eso, todo el primer día hubo eso yo recuerdo mi primer día fue que Lidia me dijo estaba haciendo un proyecto europeo y me dijo búscame scaling escalinatas del proyecto y yo y yo y yo buscaba en el traductor en plan, qué me está diciendo entonces yo yo me fui aterrada a casa y tu primer día fue que yo estaba haciendo eh, pues una memoria de cooperanda, sí. creo, una memoria técnica del proyecto, y te dije, bueno, pues para que te familiarizadas, bueno, pues siéntate y si me puedes echar una mano, pues échamela. pero que tampoco esperaba yo, sin conocer el proyecto, que hicieras gran cosa, pero yo creo que tú te derraste <risa> También es cierto que quizás... Yo soy una persona que me gusta exigirme sí. mucho desde, desde el primer momento, y yo ya quería llegar y, y trabajar y demostrar, también es la primera oportunidad que tengo, la haya pasado regular en el momento de salir de la carrera, por más puertas que tocaba, nadie, nadie me abría. Entonces, me el, hecho de, el, el hecho de poder entrar aquí para mí fue, fue una oportunidad y además… Mmm, yo estoy muy contento desde, desde el primer día. Yo estoy muy contenta también Encantado. de que esté Ale porque fue.. Yo, Ale fue un flechazo, o sea, fue. <risa> yo creo que el segundo día eh, me dijo, tengo un gato, digo, ah, sí. se llama Trotsky. Y dije, pues nada, pues, pues nos casamos. <risa> es que apareció, estábamos. Estábamos sí, en remoto, sí. Estábamos día, en remoto, y ese Estaba día. mi gato pidiendo atención. Pero fue. Fue un flechazo porque fue, es una persona con, con mucha conciencia de equipo, muy trabajadora. Y entonces, pues, pues fue un flechazo desde primera hora. O sea, que, que yo estoy contentísima también. Ha sido un año de grandes cambios. Ha sido un año que evidentemente, bueno, pues se quedó, se quedó en el camino Fran, se quedó en el camino Javi, María, que, que yo tengo el corazón roto desde entonces. Pero, pero bueno, llegan siempre nuevos amores a media lado así que yo, yo siempre estoy contenta. Yo he de decir que el flechazo fue, fue mutuo. Y que tengo que decir. Aquí hay aquí tema. Hay boda a lado. Esteban, te ves oficiando. Están escribiendo. Lo que veo aquí es mucho poliamor. Bueno, todo es hablarlo. Sí, mientras sea consentido. Todo es hablarlo. Que no, que quería agradecer también a Sandra, como ha dicho antes Esteban. Es que de verdad que esto no iría así... Qué tonto. No, no, que tonto no, es verdad. Por la coordinación... Yo es que ya, ya te lo dije cuando estuvimos en la terraza en mayo, que me parece maravilloso la capacidad que tienes de coger todas las cosas y ordenarlas y, y, y dar… que Claro, primero la ves, muchas ideas, un caos que dices, pero bueno, esto cómo lo vamos a enfrentar a mí me a encanta cuando, cuando te digo, para mañana no sé qué y yo lo digo de cabeza, y Alex coge su libretita sí, yo, todos los días, yo soy ordenado, sesión, yo soy y ordenado. va apuntando como si fuera una, un, un secretario va apuntando todo, pues yo soy mucho más caótica yo hago, yo hago garabatos y los folios yo hago garabatos en las pizarras, yo soy muy caótica entonces, y Alex va... de hecho, cuando vamos persona. a las reuniones con otros con otro departamentos, y con mi libreta él va con su libreta, sí. yo no, yo como que lo cojo y un apuntando macho cosas. mental, que muchas veces digo a ver, que se piensa que estoy apuntando, si se va enfada conmigo. <risa> que eres un espía. Claro. No, sí, pero es verdad que, que bueno, que Alejandro ha sido un, un fichaje y que me alegro, vamos, yo me alegro mucho de, de que nos quedaba tiempo juntos de compartir sí. porque yo creo que esto, o sea, que, que fue un momento en el que, que bueno, nos quedamos un poco solos y yo desde yo... el primer momento vi que compartiste mucho el peso, entonces... Y ya no solo pero eso, porque sino... porque muy fácil. No, ya no solo Así eso. Que y no. el entenderte, el que tiene... Ese carácter granaíno me recuerda mucho a María. Ese, ese, esas bromas granaínas, ese ese sarcasmo, pero tú dices, en el fondo me quiero. Ese, me, me recuerda mucho a María esa acidez. Suya. Es lo que tiene, que esto de estar en la Universidad de Cádiz y de vez en cuando viene un granadino, pues claro, sí. ya... Es que, por lo que me contaron, hubo invasión de Cádiz, ¿no? En, no, ya en no, bueno, edad. sí, Fran, ¿eh? hubo como una época así mugaditana, ya sí, no. Aquí si no eres de la línea, es a decir a... Sí, no, no te contrata no. da punto, hay un punto me recuerda, en la animación. Me recuerda mucho a María en ese aspecto de decir, me está diciendo un borderío, pero es que me lo está diciendo y me estoy notando querida Y ese, ese, ese problema... Eh... Me, me pasa me pasa contigo y me pasa con María mucho. O sea, tienes ese humor así. No, pero ya me pongo más serio. Folla, se llama. Desde ¿A desde el primer momento, la verdad, tanto Sandra como Edu me o sea, me trataron como uno más, uno más del equipo y lo hicieron todo muy fácil. Yo recuerdo el primer día que me dijiste, yo te dije, bueno, nos vemos el lunes y tal y tú me dijiste eh, espérate que hable con Pedro y yo, pero que hable con Pedro, ¿para qué? Es que ¿Dónde, ¿Dónde quieres ir tú? O sea, ¿no quieres venir? Esteban me habló también un sábado por la noche, que estaba yo ya acostado y me llegó me llegó su mensaje de Facebook. Ah. Sí, yo te contaste y, también. Y yo dije, ¿qué, bueno, marca, yo... ¿qué marcaje me están haciendo desde media Bueno, ¿eh? bueno, yo recuerdo que, sí, sí, yo le hice un perfil, digo, Así es chistoker, digo, es chistoker. Yo, yo le hice un perfil, <ríe> recuerdo que le dije le dije a María, digo, es politólogo, historiador, y me dijo María, ¿te los mando a medida? <ríe> Así que nada, bueno, y vamos a presentar a otro integrante de nuestro equipo que, evidentemente, tiene un peso ahora bestial. Pablo, que, que llegó, bueno, ¿cuánto hace que llegaste, Pablo? Eh, pues llegaría en mayo, ¿fue? Pablo es de Sevilla y yo el primer día, es verdad que le dije, bueno, ya sabemos tu defecto. Siguiente pregunta. <risa> <risa> Pero no, no, no, no, no, que no va No todo No puede ser de Cádiz. Es broma, ¿no? no, no, no, Sevilla es maravillosa también, es ¿Pero broma. puede haberme allí? Pero, eh, sí, ¿Eh? a Sevilla para ti. Sí, sí, pero bueno, Pablo, tú, tú llegaste un poco eh, inesperadamente, eh, viniste aquí a interesarte, o sea, estabas muy proactivo, eh, dice, vente por aquí, ¿alguna provincia más por la que meterse? No, no, eso, eso lo hacen en la resistencia so, sí, allá, yo eso no lo hago. <ríe> No, no, no, no, no queremos mucho a todas las provincias, incluida Sevilla. Estamos por claro. todas las autonomías y todas las comunidades autónomas desde aquí. Un abrazo a todas. Eh, <ríe> seguimos con Pablo. Eh, pero Pablo llegó a eso como muy proactivo. Pablo vino a, a interesarse por, por la ICARO, la solicitó y vino a interesarse, a presentarse. Pablo llegó como... Como con ganas de llamar a la puerta, lo que decía antes Alex, ¿no? que, que todas, por, pues, por desgracia, por todo como está la cosa, hemos llamado muchas puertas y valoramos mucho cuando se abre. Y Pablo vino a echarlo un poco abajo, a decir, oye, que yo estoy aquí, o no me habéis respondido. Yo, de hecho, eh, tuve la intuición de no coger las prácticas en mi carrera sobre Media Lab y dije, no sé por qué, no lo voy a coger. Y luego me salió de la oferta y dije, tengo que estar aquí, tengo que estar aquí, porque sí. es una cosa que siempre me llamó la atención. Y, y, y, y Pablo ¿cómo? llegó llegaste a la puerta que yo dije, bueno, ¿y cómo nos has encontrado? porque sabéis que en el quinto centenario, bueno, ya aprovecho estamos en el despacho P11, primera planta junto al aula de formación permanente pero bueno, eh, cuesta un poquito si no si no lo indicamos, y entonces Pablo llegó a la puerta directamente y, y nos dijo oye, yo quiero estar aquí, he solicitado a la Ícaro, no me habéis contestado, ¿qué pasa? lo llegó como un poco con esa esas ganas no y de repente, bueno, pues llegó, estaba Edu también, que sabéis que nuestro compañero Edu pues, ha pasado por aquí este año, se ha encargado de las radios y, y bueno, pues, pues estaba ahí un poco apoyado con Edu pero de repente sabéis que bueno porque Edu ha terminado sus prácticas aquí hace un par de semanas y Pablo de repente se ha visto con todo el peso de la radio ¿cómo, cómo llevas eso Pablo? pues bien la verdad es que he sorprendido la verdad porque esto el tema de los chacharros siempre me encanta me encantan <risa> los micrófonos y todo lo que sea con ellos y, y nada sobre todo el poder hacer pues divulgación ¿no? que uno de los proyectos que estamos haciendo es cotre uh -huh. comunica con este comparte ¿no? y damos cabida a a pues la gente que tiene una propuesta para dar en la universidad, ¿no? que son profesores, pues eh, cualquiera que haga tema de, pues, de investigación está aquí pues acogido a hablar en nuestra radio y la verdad es que por ahí encantó Claro, a ti te gusta eso también mucho cuando no, cuando no tenemos cotre y te digo Pablo, busca en Canal UGR y Pablo sí. empieza y dice uy, me ha gustado esto sobre astrofísica, me ha gustado, <risa> le gusta le gusta a Pablo decidir eso y bueno, yo Pasa, también. Que últimamente no hay muchas noticias, entonces hay que sacar por ahí del libro Es de que alguna. claro, las <risa> últimas semanas son más complicadas la universidad pero bueno, nosotras seguimos activas y la radio va a seguir activa esta semana. Y, sí. y bueno, hay muchos proyectos... Se me ha acabado de apagar la cámara, pero bueno, da igual. Seguimos, vamos a poner, da igual, se si me escucháis, ¿no? Vale, pues escucha. si se me escucha, vamos a ponerla ahí. Bueno, pues pues vamos a seguir activa. Dime, eh, María. Hay que, hay que también reconocer que a lo mejor lo habéis hecho ya, porque como me he incorporado tarde, pero también reconocer, pues por ejemplo, Pablo acaba de presentar su TFG, Ángel Ajá. está también con su TFCM, eh, Edu también con su TFG, o sea que tenemos parte del equipo que, que llevan varias cosas, tenéis, perdón que llevan varias cosas a la vez y hay cosas tan importantes como eso están encargándose de radio lab y, y a la vez ...desarrollando no. sus propios trabajos de fin de estudio. No, sí, por supuesto. De hecho, muchas de las personas que pasan por aquí son prácticas curriculares o prácticas ícaro ...o están, por, ya por porque muchas de las personas que están aquí son muy inquietas, María, tú lo sabes... ...y entonces están a la vez con la tesis o están a la vez con, un, con otro máster o están eh, con esas inquietudes... ...y es verdad que, bueno, pues que tiene mérito, ¿no? De, que yo recuerdo Pablo ha presentado este lunes su, su TCEG... Y bueno, le dijimos que que bueno que no viniese, qué tal. Y Pablo terminó el TFG, no sé si sería a las once y media. Pablo a las doce menos cuarto estaba entrando por la puerta. A las doce sí, sí. estaba ya aquí buscando, ¿no? Que, que... que me sentía mal ya de no estar. Oye, aquí Hoy, que... por favor. Es que, que hay que decir que, que bueno, que son gente muy comprometida. Y yo la verdad que, que Pablo lleva poquito tiempo, pero que yo le tengo mucho cariño y además que está demostrando mucho. Sobre todo en ganas, sobre todo en esfuerzo. Y lo que una vez tuvimos una conversación, creo yo, Pablo, que yo me acuerdo, que tú me decías como bueno, yo acabo de salir de la carrera, bueno, estoy saliendo, ¿no? y hay gente como que tiene mucha experiencia digo bueno, aprende se aprende lo que no se aprende son las ganas, lo que no se aprende son la motivación el compromiso, lo demás se puede aprender en un exactamente. libro exactamente yo creo que eso al fin y al cabo es lo que te da impulso para hacer cualquier cosa aunque no sepa siempre tiene el recurso de que si tienes motivación y ganas pues, pues tirar para adelante con lo que se te venga y que... la, la radio es un, un buen método para, para hacer frente a eso yo es que, mira, voy a contar una cosa. Yo hace poco estaba hablando de, de vosotros y yo muchas veces hablando, digo, porque mis niños, dice, parece que tienes un cole. Pero es que yo, la verdad, que toda la gente que pasa por aquí tiene una motivación, tiene un compromiso, tiene que es que yo me estoy enamorada de, del equipo en, en general. Y Pablo es que. Sí, la edad que va haciendo ya estrago. Que soy joven, que me van a vacunar esta semana junto con los de 25, soy súper joven. ¿A ti también, María? ¿Qué día? Sí, justo hemos conseguido pedir cita, mi hermana y yo, para, para el día 23. Yo tengo el lunes 19 en la Feria de Armilla. También he pedido yo hoy justo bien, cita. Ya, ya estamos, ya estamos ya ahí. Vacunado. Ya estamos bien. ahí. Ya estamos ahí. Pablo es que es más jovencito. Pablo es de... Pablo, tienes 23, ¿no, Pablo? Tengo 23, pero ya 23. pasó el COVID, fíjate. ¿Ya pasó el COVID? Bueno, pero pues, no sabemos si te vacunarán, pero bueno, ya... Queda no poco. No y bueno, eh, pues eso, Pablo, yo la verdad agradecerte, que yo sé que, bueno, que es un esfuerzo muy grande salir de la carrera y de repente encontrarte con la radio. Y sabes que hemos hablado, que, que nos gustaría que nos formase un poco más a Alex y a mí para poder ayudarte, pero que muchas veces tienes tú ese peso de que depende de ti el programa, de que depende de ti el, lo técnico y, y bueno, que eso lo estás llevando muy bien y, y, y que no es fácil y que sabemos que no es fácil. Que, que tengamos que liarte a ti para todo de radio y que tenés que llevarlo tú solo qué mal, qué mal, que me encanta, me encanta. que nuestro reconocimiento, yo creo que, que por parte sí, de sí. Ale lo hemos hablado una vez los dos o sea, que, que estupendo y ya, bueno, vamos la voz de nuestro estudiantado de prácticas curriculares ya va a ser Ángel el nuestro, nuestro último nuestro último <risa> prácticas curriculares Ángel Hola Hola Ángel tal? Tú eres el último que nos queda de prácticas curriculares del máster de nuevos medios y bueno parte del equipo además yo creo que por una parte ha sido bueno que seas el último porque claro, eh, al estar solos ya, ya contigo pues podemos estar como más, más unidos, unidas a ti, ¿no? Estás más con nosotros, eh, hay más contacto que quizá con otros compañeros de práctica. Bueno, no lo sé, sabes que creo que te lo conté la primera y única vez que hablé con Teresa... Fue Porque el día de antes de venir aquí, creo que era como el 31 de mayo, cosas así. Sí. si es que ese día existe, ¿sí? um, le, le escribí: Oye, que tengo miedo, no sé cómo es y si les caigo mal, y si me van a hacer cosas. No, no, no, está teniendo una deriva muy que... extraña. <risa> Ay, no, no, Ángel está, está muy bien, yo estoy muy contenta, o me queda un tiempo, tal, tal. Y, y bueno, bien, bien, bien, me estáis aguantando, lo cual es raro. Y me estoy cortando, eh, también te digo, yo me estoy cortando, me tengo que portar bien. Eh. Yo, eh, sé yo, que... yo he de decir que Ángel me descoloca mucho, porque de repente es verdad que, que, que tienes un carácter como eh, muy dinámico, que a veces sueltas cosas sin filtro, pero de repente te sueltas un dato sobre una película de la Segunda Guerra Mundial y un director alternativo y digo, madre, o sea, es eh, eh, como que nos dos Es un experto en cine. Sí, eso sí, es verdad. eso hay que reconocérselo. Sí. Hombre, es que después de traducir las 60 páginas esa ya uno ya lo sabe, me he tirado, ya se reconozco, me he tirado mucho tiempo, 10 horas para traducir las 60 páginas. Bueno, ¿le quieres mandar un saludo a Edu? <risa> es que Edu, eh, bueno. qué grande, Edu, y es que es un que, puto bueno, porque, perdón, no, eso no se puede decir. Es que me ha bueno, enseñado frases que las voy a usar toda mi vida, se está haciendo, el, estoy en ello, es que eso me va a servir para siempre. Ángel, sí, sí, Ángel venías como muy asustado, verdad, eso que estabas diciendo de Teresa, el primer día que viniste... Yo recuerdo que, que fue un poco como María. El primer día que vino María dijo que si Esteban nos dejaba de desayunar. Y yo la miré y dije, pero, pero, pero ¿de dónde viene esta muchacha? <risa> y, y Ángel fue un poco igual. Ángel vino y preguntó que, que, que si. Recuerdo que había un festivo. Un festivo. Y me dijo que si el festivo tenía que recuperarlo. Y yo no, le miré no, no, y dije, no, no, no. Pero, pero, pero, pero sí que están mal los, los derechos laborales. Exactamente, Sandra, eso es, lo que, eso es lo que iba a decir sí. Esto habla mucho de... ¿De cómo están las cosas? Bueno, pues de... de claro, y, de, y también dice mucho de Medialab, ¿no? de, ¿De, de, que no? de Sandra, yo creo que hay, tenemos que endurecer las, las condiciones de... No, no, no A no, ver, no. Esteban, no vaya a coger ideas de otro sitio No, no Yo creo que, que desde la motivación y desde tal se funciona mejor sí, Siempre yo puedo decir que se sí, parece sí, Hablando de los primeros días, una de las primeras... Justo yo cuando entré en Media Lab porque se me cer se resolvió la convocatoria tardecillo y tal, y, y me acuerdo que tenía un congreso y, y le pregunté a Esteban, pues eso también con, con el miedo, ¿no? Porque en otros sitios sabes lo que te van a decir. Y bueno, pues no hubo problema, en Media Lab se trabaja por objetivos, cuando hemos tenido que salir, hemos podido salir, cuando hemos echado ahora la hemos echado. Ahí toda una remando, vaya, las tardes de la pandemia, por ejemplo. El UGR en casa, ¿eh? eso que dice. Pero bueno, y María, no pero lo iba a decir, de pero también, o sea, echamos muchas horas con un casa o con un pública recuerdo que también fue muy intensivo. Pero y también, ¿y lo que nos reímos también? O sea, tengo que reconocer que, o sea, esa es la parte de, de, de, de. También nos reímos mucho, muchas veces, y lo pasamos muy bien. O sea, que parte de todo eso luego había como mucho, no sé. Una risa atrás. Sí, trasera. sí, desde luego. Desde luego el compañerismo al final se, se teje. Bueno, eh, pues nada más. Eh, yo no sé si alguien puede avisar a Javi, porque yo creo que Javi se quería conectar los últimos cinco minutitos, que está trabajando en Radio Televisión Española, hoy justo, le hemos pillado en Madrid. No sé si eh, alguien, porque se me ha quedado el teléfono mm. sin batería, si alguien puede escribirle. Y si no, pues, pues vamos a ir cerrando. Eh, yo no sé si alguien quiere añadir algo más. Franci va a conectar. Pero creo que tenía, tiene una reunión en el CITI. Plan, las plantas te echan mucho de menos. Se han muerto todas, quedan dos. Así que... Voy a llevármela en verano, las plantas. Sí, hemos, se, hemos dado, este manester nos lo hemos contado, le hemos dado las plantas en adopción a la madre de Alex durante el verano. Me, me ha parecido un buen acuerdo porque... Me ha parecido un buen acuerdo porque es verdad que las plantas están ya, están ya moribundas. Pero bueno, me gustaría la verdad que cerrar este, este Radiolab con, con Javi, a ver si lo conseguimos, que se conecte aunque sea un par de minutos. Y, y bueno, y, y nada más, yo no sé si queréis contar algo de vuestros proyectos de verano. Si... Ah, mira, Javi. Ah, mira, aquí está Javi. Javi, que estamos cerrando y queremos cerrar contigo. O sea, es que no se puede cerrar radio Radiolab eh, Especial Verano sin ti, porque tú eres el creador de radio Radiolab, eres el... Bueno, ahora tenemos relevo, ¿no? Que hemos dicho ya, hemos hablado de lo bien que lo está haciendo Pablo, pero pero tú eres aquí el referente. Entonces, pues, sabemos que estás en Televisión Española, ya hemos hablado de tus proyectos, que estamos todas súper orgullosas de ti. Y, y nada, cuéntanos un poco eh, qué ha sido para ti este año, quizá el cambio, ¿no?, de, de Media Lab a, bueno, a otro sector. También muy, muy un, otro proyecto muy ilusionante, pero diferente. Y, y, bueno, lo que quieras decir. ¡Ay, estoy metido en el micro, Javi! Ahora, ahora. El típico fallo de Javi Pues nada, os podéis imaginar que... Que me dio mucha penilla, ¿no? O sea, fue mucha ilusión, fue un poco sentimental y dulce, ¿no? Porque en diciembre, es verdad que cuando me propusieron eh, pues venir a trabajar aquí a Televisión Española. Pues hombre, es una pasada, ¿no? El hecho de que te propongan algo así y además un proyecto tan, tan chulo y yo creo que es necesario también socialmente, como verifica. Y pues muy contento por esa parte, pero claro, cuando ya luego te pones a pensar, ostras, eh, toda la gente de Media Lab, todo, todo lo que estábamos haciendo por allí que, y sobre todo también la radio. Obviamente a mí sabéis que uno de los proyectos que más me gusta y en el que más le he puesto ha sido Radio Lab y era... ...pues Uno de los que más venía me daba, de hecho, es una de las cosas que más echo hecho de menos hacer radios. O sea, aquí de vez en cuando sí que grabamos cosillas para para de pea o para Íñigo por las mañanas cuando hacemos algunos pequeños resúmenes de lo que estamos trabajando, pero claro, no es lo mismo. ¿eh? ...o sea, no, no tiene nada que ver con, con la frescura. Hace poco me, me hacía una entrevista a un, un chico que está haciendo una tesis sobre proyectos participativos y la hablaba de Radio Lab. Y al final me, me decía que si tuviera que decirlo con una sola palabra. ¿Cuál sería? Y creo que al final me quedaba con el tema de la experimentación, es decir, lo guay que había en Radio Live, y que hay en Radio Live, que es lo chulo que tiene, es que cualquiera que llegue puede probar a hacer lo que le apetezca, jugar con los formatos, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Lo que siempre decimos cuando alguien va por allí, tú no te preocupes, haz lo que te apetezca, y esto es tan sencillo como poner un micro en una mesa y empezar a charlar entre amigos o entrevistando a alguien o o lo que sea. Yo creo que hemos, hemos cogido un buen momento, que es el de los, el, el auge que hay ahora de los de los podcasts, y, y lo guay también es que hemos podido hacer, y estáis pudiendo hacer también, que es lo guay, un montón de cosas diferentes. Eh, sobre todo por el tema de, de, de la afición sonora, que es con lo que yo mejor me lo he pasado, y que, y que además me fui haciendo ficción sonora con la gente de ahí del aula de teatro. O sea que os hecho mucho de menos, que os voy a decir. Ya ojalá puedas pasar por aquí pronto nosotros, yo es que no tengo la sensación como que, o sea, lo mismo de convencer. yo no tengo la sensación nunca de que estéis como fuera del equipo como también mmm, tengo esa poca vergüenza de molestar pero para pa todos no, además, pero... además hace poco estuvimos haciendo ese, ese curso ¿no? De, de, de podcasting también o sea que también fue una sí, forma de que tendrá segunda edición, entonces pues en septiembre te volveré mal ya. a día, a vinche le tengo que ir ya para un tema de, de hace un curso de yo sigo publicando en directo para la recepción de estudiantes, a María la quiero liar para un tema de Wikipedia con perspectiva de género, bueno ya en fin, ya hablaré, <risa> ya, ya os iremos liando, pero que vamos, eh, que nosotros haría... que siempre estamos pensando y, y, y tal, y vamos a, siempre estamos en claro. eso. Yo tengo ahí como un poco la fantasía de que Javi llega a conocer algún día a Edu y a Pablo. A lo que pero ¿lo conoce, los conocen y no aquí bueno, bueno, bueno sí, hace, sí, estuvo sí, hace poco estuvo hace poco, sí, sí ay. sí, al final ay, ay, ay, ay, sí, por... era ay. lo que a mí más pena me daba, o sea, yo recuerdo que yo lloraba cuando se fue Javi yo era como, pero es que la gente no le va a conocer o sea, a mí eso era como mm. lo que me daba más pena en plan hablar de, me da mucha pena cuando hablo con alguien de aquí de a lo mejor de... de María o de Javi o de José Miguel, que no le hemos nombrado mucho hoy y que no saben quiénes son y es como, pero cómo no vas a saber quién es nos falta hacer un programa con Javi. Todo hay que ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Que quizá con Javi habría que hacer un cotré. Sí, Dedicándoselo claro. a él a lo que hace ahora, podría ser interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ah, pues nada, cuando <risa> queráis, claro que sí, cuando queráis. Yo tengo ahí pendiente, además estamos acumulando muchas cosillas. Eh, ahora tengo que, quiero colaborar con la gente de. cuando doy clase también, en la UNIR, sí. en el Máster de Visualización de Datos. Vamos, y ahora también, temas. o sea que bueno. Un poco todo lo que voy a hablar, lo que voy a contar en ese artículo que voy a hacer con la gente de la Uniro, lo puedo contar también a vosotros, perfectamente. Sí, sí, además sí. Es que eh, tenemos. Un... Es que ahora Javi tiene un título también que es que ahora tú. Eh, viene de Televisión Española. Que Javi tiene ahora Radio también. Televisión. Radio Televisión, televisión no Española. La R que es de radio, precisamente. Es verdad. Pues nada más, eh, si os parece, cerramos, porque se he ha hecho un programa muy largo. Lo que pasa es que, claro, yo como siempre amigo, pues yo como la que estamos tomándonos algo aquí. Que, por cierto, eh, vamos a tomarnos algo ahora. Entonces, quien, ah, yo sé que algunos no estáis por aquí, otros sí, pero los que podáis, pues pues Invitado ahora hablamos. Está invitados, invitadas estáis, ahora hablamos. Y... Que, se, que sepáis que es lo que me ha hecho de menos también, eh la terracita. <risa> buena terroza. Así que, bueno, pues nos vemos pronto, pasad un buen verano y, bueno, eh, confiamos en que nos sigáis contando vuestros proyectos y en colaborar en otro, juntas, el curso 2021-2022. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Luego, bueno, voy a cortar.